Bueno, pues eh, buenos días a todos y bienvenidos a esta eh, nuevo meetup que, vamos a que estamos organizando en el PTS, esta vez eh, sobre comunicación eficiente en la PyME. Y para eso pues hemos contado con Antonio Boza de la empresa Comunicar, que, que bueno, que nos, va, que nos va a dar pues unas pautas y unas ideas para eh, aprender a, como dice ahí el título, a comunicar eh, nuestra empresa de una nuestra empresa, entidad, o sea, tampoco eh, de, de una manera eficiente. Eh, eh, Antonio eh, ha comentado que por él no hay ningún problema en que la interrumpáis a lo largo de la sesión para hacer preguntas si tenéis, ¿vale? De todas formas, eh, tenéis el chat también para, para hacer las preguntas que queráis y luego las podemos leer al final o abrir el micro y preguntar, como vosotros queráis mejor, ¿vale? Eh, y nada, por mi parte nada más, Antonio, eh, cuando quiera. Vale. Adelante. Eh... Buenos días a todos. Todo, espero que todos me escuchen y que ahora cuando lancemos los, los vídeos lo podamos eh, todos lo podáis ver. Eh, yo antes de empezar, un pequeño matiz. Me gustaría contar un poco qué es comunicar. Eh, brevemente, nosotros somos una consultora eh, de marketing y comunicación. La formamos gente que veníamos de trabajar de, en el mundo del marketing, en grandes compañías, con, con grandes marcas. Eh, y muy enfocadas quizás, a, o la mayoría, la mayor experiencia la teníamos en marcas enfocadas a, a la salud, comunicar en salud. Que no es el tema de hoy, que hoy es comunicación en general de, de una pyme, pero podemos ser especialistas en, en ese tema de, de la salud. Lo digo también porque alguna presentación que he visto donde decíais que, que en Comunicar nos dedicábamos a hacer eventos navideños, que también los hacemos los eventos en Navidad... Pero vamos, bueno, no digo que sea un problema, eh, eh, ese es el primer problema de comunicación, ¿no? la primera en la frente. Nosotros nos dedicamos al marketing y a la comunicación y no hemos sabido comunicar realmente lo que, eh, lo que somos. No es, no es problema de, del PTS, es problema nuestro, que no hemos sabido colocar ese, ese mensaje. Eh, bien, entonces, con, con esta introducción empiezo y empiezo... Eh, bueno, voy a hablar aproximadamente, os cuento, como una hora, eh, no va a ser, o espero que no sea, muy coñazo, muy latazo, eh, está todo lleno de toda la presentación, llena de vídeos y de ejemplos eh, de cómo se cómo se debe comunicar. ¿vale? Entonces empezamos viendo cómo comunica mmm, alguna empresa. Ya sale el vídeo.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 they have given to Santander tonight, but also for producing every month, a magazine that tells the Street financial community how we are doing and what we will do better. I am of course very pleased and very proud of the awards for Santander announcement this evening. I would also like to say a few words to the London Financial Community. G bueno, no, no os castigo más, ¿no? Eh, aquí hemos visto a, a don Emilio Botín, que, que en paz descanse, eh, dando un discurso de agradecimiento en unos premios que, eh, que se celebraban en Londres en esa cena, porque no sé por cualquier motivo él no, él no podría haber asistido. Desde luego, pues, eh, eh, el inglés no, es su, eh, no era una de sus mejores, mejores cualidades. Pero a mí me gustaría que pensásemos un poco cómo eh, cómo ha comunicado Emilio porque todo es muy, muy propio nuestro, nos reímos todos, oye, qué, qué vergüenza, como Ana Botella cuando hablaba, hablaba del café con leche, de esas cosas. Pero estaba comunicando y estaba comunicando eh, su empresa, estaba hablando en nombre de, del Banco de Santander. Eh, podemos decir, podía haberlo hecho mucho mejor, no parece muy natural, él seguramente en un discurso que está leyendo, que tiene ahí su su teleprompter enfrente y lo, y lo está leyendo, lo está haciendo en inglés, eh, que no es su lengua y además, pues a lo mejor claramente, pero vamos, que, que inglés así hablamos la mayoría de nosotros. ¿no? Yo tengo un amigo que, que me dice que, que hablo, dice, Antonio debe hablar muy bien inglés porque se le entiende todo lo que dice. ¿Sabes? Pues a este señor también está mal, eh, mejor o peor, pero se le entiende todo lo que dice. Y, y cómo pensar un poco cómo entiende la audiencia cuando ve a Emilio Gotín así. Una audiencia que casi todos serían eh, extranjeros, ingleses, es un premio que se celebraba en Londres. Eh, está viendo un español esforzándose en. Antonio, perdona, se te oye un pelín bajito. Si puedes acercarte o. Sí. Gracias. Vale. Digo, eh, digo que está, que está hablando un, un español y lo está haciendo en inglés. Cualquier. Eh, persona, cualquier extranjero que está oyendo ese discurso, ya te está agradeciendo el que hagas ese esfuerzo de hablarle en su, en su lengua. Es como nos pasa aquí cuando vemos a cualquier persona, cualquier extranjero que llega y que, eh, y que intenta eh, hablar español. Aunque hable mal, aunque hable con ese acento, eh, no nos parece que eso sea un, un error en, eh, en comunicación. Lo agradecemos de todas formas. Ahora os voy, voy a enseñaros otra muestra de otra empresa que comunica de manera diferente, un cliente nuestro. Lanzo y... Ah, perdón. Hola, Paco. Hola, Lola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Rafa. ¿Qué tal estás? Soy Alicia de Alhambra. Soy Mael de San Miguel. Soy Paula de Mago. Soy Sheila de Salán de Cabras. Y quería decirte algo que a lo mejor no te he dicho antes. Y es que tú y yo somos familia. Tú y todos los que os dejáis la la de el restaurante, vosotros sois nuestra familia. Y la familia está juntas en las buenas, porque también hay que estar para las malas y estas de las malas. Por eso quiero que sepáis de todas las personas que trabajamos en Alhambra, en San Miguel, Mao y en Salán de Cabras, nos hemos unido como hace las familias. Para poder echaros una mano. De esto salimos, te lo aseguro, Tomás. Cueste lo que cueste. Lo hacemos todos juntos. Para eso está la familia. Esto es una campaña que lanzó este lunes el el Grupo Mau San Miguel, para decirle a sus clientes que son que están con ellos, que son, que son su familia. Una campaña que se va a emitir en grandes medios, se emite en televisión, pero es otra forma de comunicar otro tipo de empresa. Quizás una forma que está más alejada de cómo nosotros, las pymes, eh, solemos comunicar. Eh, las pymes comunicamos más como lo ha hecho Emilio Botín, aunque ellos tampoco sean, eh, sean una pyme, eh, comunicamos más... Eh, en el día a día, en actos institucionales donde asistimos una entrega de premios, cualquier otro tipo de, de acto institucional, en entrevistas que tenemos con clientes, en negociaciones que hacemos con ellos, eh, cuando hacemos una intervención ante medios de comunicación, ante prensa, eh, relaciones públicas, eh, relaciones institucionales que tenemos. Esa es la comunicación real que, que se hace en una PyME, aparte de otro que maneje eh, medios que puedas tener... Eh, web, en redes sociales, eh, medios que puedan ser locales. Pero casi siempre, y donde nos vamos a centrar en la charla de hoy, es en la comunicación que hacemos en el, en el día a día, en nuestro trabajo. Cuando damos una conferencia, cuando asistimos a un congreso, cuando nos sentamos delante de un cliente, cuando le intentamos convencer a un inversor eh, de que ponga dinero en nuestra empresa, o un banco que nos deje, eh, que nos financie, o a una institución para que nos apoye. Es en esa comunicación en la que, eh, de la que vamos a hablar. Y ahí lo que es importante es la idea, el saber transmitir eh, la idea. Y no solamente, o sea, el, no solamente la, la idea que transmitimos, sino cómo la transmitimos, la forma en que se, eh, se transmite. ¿no? Tan importante es la, habilidad para la, la idea como la habilidad para transmitir esa idea. Podríamos empezar, si hablamos de comunicación, pues mmm, yéndonos a, a la, típica, la típica diapositiva de comunicación, de, de comunicación con el emisor-receptor. No voy a dar el, el latazo con, con estas cosas, lo conocemos todos de, de sobra, pero sí que me, sí que me gustaría eh, centrarme en la figura de, del receptor, que es donde creo que a la hora de comunicar las pymes... Eh, fallamos eh, o no lo tenemos demasiado en cuenta. Cuando comunicas algo, cuando te sientas eh, delante de alguien, cuando das una conferencia, cuando das, tienes que pensar en la audiencia. ¿A quién le estás comunicando? ¿Qué es lo que saben del tema? Eh, ¿Qué es lo que están buscando? ¿Por qué te están escuchando? Y tienes que adaptar ese mensaje a esa audiencia. Eh, no es lo mismo el mensaje que puedas dar a un periodista que el que tienes que dar a un inversor, el que el que das a un cliente, que el que le das a, a un empleado o a un alumno tuyo cuando das una conferencia o, o a un político cuando quieres llegar a un acuerdo con, con ellos. El mensaje hay que adaptarlo a cada uno y hay que traducirlo a, a, al código que ellos pueden entender y hay que hacerlo relevante para cada una de las de las audiencias que tiene Muchas veces fijaros que... Eh, Solemos trabajar mucho, mucho el mensaje. Mirar, muchos de vosotros, estoy seguro que, que intervenís, que dais eh, de vez en cuando alguna conferencia o, o dais una clase, eh, solemos hacerlo siempre apoyado con, con un PowerPoint. ¿Para quién hacemos el PowerPoint? ¿Lo hacemos para la audiencia o lo estamos haciendo para nosotros? Yo os digo, y, y que, que soy el primero, el que levanto el, la mano y digo, oye, yo soy el primero. Muchas veces ese PowerPoint lo que es, es una guía para mí. Es una guía para no perderme, para decir, oye, tengo que hablar de esto, de esto, de esto, de esto y para no dejarme nada en el tintero. Y me sirve a mí de guía, de, de ayuda. No lo he hecho pensando en la audiencia. ¿Qué es lo que pasa habitualmente? Pues que la gente, tú le vas poniendo diapositivas y la gente se pone a leer los textos, los bullets, uno tras otro, eh, po, po, po, po, y dejan, cuando están leyendo ese texto, están... Eh, dejan de prestarte atención. Entonces ese es el punto uno, que, eh, que, como, que pensemos en la audiencia y que estemos atentos siempre al feedback que nos da la audiencia. Antes de comenzar estaba hablando con María y con Oscar de, de, de este tema. Lo difícil de, de estas video sesiones o estos meetups eh, hechos por, por vídeo es que no tienes el contacto directo con la audiencia y eso hace... Más difícil la comunicación, la transmisión del mensaje. Eh, yo digo siempre, cuando estás dando clase, tú sabes perfectamente cuando estás siendo aburrido, cuando la gente te deja de prestar atención, cuando la gente eh, está en otras cosas. Y, y tienes que reaccionar, tienes que intentar recuperar esa atención. Preguntas, pones una, o, o simplemente te paras un poco y dices, oye, vamos a hacer un descanso, paramos cinco minutos a tomarnos un, un café o fumarnos un cigarrito, pero algo, ¿no? Eh, siempre decimos esta, esta frase, cuando si tú ves que la gente empieza a mover el culo, es que no le estás moviendo el corazón, ¿no? No, no te están prestando, eh, prestando atención. Obviamente hay gente que, que están más dotadas para la comunicación, ¿no? Que tienen más actitudes, hay gente que dice, nace, ¿no? Es que esta persona habla muy bien en público, es que le gusta, es que le, eh, le encanta hablar en público. Bien, perfecto, hay, es obvio, hay gente que somos más torpes para... A la hora de hablar en público hay gente que, tiene, que se expresa mucho mejor. Más adelante vamos a ver eh, unos, cuantos, unos cuantos ejemplos. Eh, pero también es importante la actitud, las ganas que tú tengas de querer hablar, de querer transmitir, de querer contarle a esa audiencia qué es lo que eh, el mensaje que tú tienes. Eh, esa es tu, eh, lo que es la, la actitud, no solo cuestión de aptitud con también de actitud, pero que en cualquier caso... Siempre es posible desarrollar esas habilidades. Se puede aprender, es como un niño que ¿Cómo eh, se aprende a andar, pues se aprende a andar andando y cayéndote. Y se aprende a hablar en público, a hablar a una audiencia, a comunicar, pues intentando comunicar. Tenéis ahí la figura de un burro para... para quería La he traído porque es una analogía de, eh, sobre todo esto. Tú puedes coger a un burro eh, cri, y criarlo como un caballo de carreras... Eh, que viva con, en las mismas condiciones que viven los caballos de carrera, le das la misma alimentación que los caballos de carrera, lo entrenas y le das el mismo entrenamiento que le das a un caballo de carrera y al final ese burro realmente no te va a ganar ninguna carrera. Pero puede ser que tengas el burro más rápido del mundo. ¿vale? Si tú intentas, eh, intentas comunicar bien, al final... Bueno, pues no vas a ser un comunicador a lo mejor brillante, pero sí puedes comunicar lo suficientemente, lo suficientemente bien. Y además, aquí os he traído alguna evolución, no sé si, si conocéis a todos, hay algunos eh, alguna gente que son muy previsibles. Mirad, por ejemplo, esta señorita joven. La conocéis seguro. Hasta las 5 de la mañana o hasta las nueve y media de la mañana, como tengo quejas de una concreta discoteca en lo que ocurre esto, durante todo el año, todos los días, pues realmente llegan a tener problemas psicológicos y fisiológicos, y fisiológicos graves. Antes Ha ganado, eh, seguro que conocéis quién es, ha ganado mucha... Eh... Mucha prestancia, mucho empaque a la hora de comunicar. Este señor es que, como no ha cambiado nunca, sigue estando igual como estaba. Es mucho más ahora. que unas murallas que podemos ver. Es mucho más que este parador, que por cierto hizo en su tiempo el señor Fraga. Evolucionó, también evolucionó. No es lo mismo el, el aznar que, eh, de ahora que el que, que, que empezaba en los años 80. Este, no sé si lo habéis conocido, el del bigote, sigue exactamente igual, digamos, no con. Eh, no tanto como ahora, pero, pero prácticamente, a ver si puedo lanzar aquí el vídeo. Aunque lamento que el señor Baldín, que es uno de los señores más populares de este país, por ejemplo, en, en mi pueblo, en el Valle de Poblaciones, en Líbana, pues no se le conoce. Y no se le conoce porque sencillamente este programa en un 30% del territorio de Cantabria no se está viendo. Porque no hay ni siquiera Eso está muy mal, segundo ahí. canal. 30 años después sigue estando eh, igual. Y esta señorita que tenemos aquí... Eh, no sé si alguno le habrá reconocido eh, quién es. Cuando hable seguramente sí, porque ya de, de jovencita ya hablaba bien, y eso, y comunicaba. Que la juventud no puede pasar de la política, tiene que estar en la política, porque es la única garantía que tenemos de que de una vez se escuche a nosotros, que somos el 25% de la población, y que es nuestro momento, es decir, es ahora o nunca, es decir, tenemos que luchar por nuestro empleo, tenemos que luchar por nuestra vivienda y tenemos que luchar por que realmente se nos Veis, en definitiva, lo que quería contaros con esta, estos ejemplos es que se, las habilidades, la habilidad de comunicar, la puedes, la puedes. Desarrollar, ¿vale? En fin, el siguiente tema, el discurso, lo que voy a comunicar, qué es lo que voy a contar, ¿vale? Entonces, lo primero eh, sobre el discurso que tenéis que tener en cuenta es que me tengo, cuando voy a hablar, cuando voy a comunicar o hablar en público, lo primero que tengo que plantearme es un objetivo. No puedo hablar en público eh, simplemente por hablar, por decir algo. Tengo que saber qué es lo que pretendo eh, comunicar, qué es lo que quiero, ¿Qué, qué pretendo del público, de la audiencia que me va a escuchar, qué es lo que eh, qué espero que haga. Espero eh, y qué es lo que quiero. Quiero venderles algo, quiero convencerles, quiero motivarles. Eh, quiero buscar un aliado, quiero llegar a algún acuerdo con ellos. Entonces, antes de empezar, pensar bien cuál es el objetivo y tenerlo claro. Y en función de ese objetivo tendré que preparar el, eh, el discurso. Segundo lugar, la estructura del discurso que voy a hacer, la, de lo que voy a comunicar. La estructura como un edificio, es lo que mantiene el discurso. Y entonces eh, es importante que lo, que lo consideremos a la hora. La estructura de, de un discurso es exactamente igual que la de una novela. Eh, cualquier novela que leáis tiene toda planteamiento, nudo y desenlace. Pues un discurso es exactamente igual. Tiene su introducción, su desarrollo y su conclusión. Y si tú lo haces así... Eh, si tú haces una introducción del discurso, expones la tesis del discurso, lo que es la parte de, de, del desarrollo, y luego das unas conclusiones, ayudará mucho a la audiencia a que lo entienda, a que entienda el, el, el discurso, sobre todo, y que te pueda seguir en todo momento. Hay un discurso que no os lo voy a poner porque seguramente la mayoría de vosotros lo habéis visto y si no os recomiendo que lo veáis, es el discurso de graduación eh, que hizo Steve Jobs en la universidad de... Eh, de Stanford, eh, que es, um, si os fijáis, cuando veáis el discurso, después de lo que os he dicho, cómo ha respetado esos pasos. Ha hecho una introducción, que es lo único que os voy a poner, la introducción, luego desarrolla y desarrolla los temas de una manera ordenada, va a desarrollar tres temas y te avisa desde el principio cuáles son los tres temas eh, que va a desarrollar con lo cual facilita mucho que la gente pueda seguir el discurso que sepa en qué momento del discurso está incluso el tiempo que le queda y tiene un cierre una conclusión eh, que intentar pues eh, ser impactante y ser y ser motivador pongo simplemente la introducción de... Spencer, Steve Jobs. Thank you. I'm uh, honored to be with you today for your commencement from one of the finest universities in the world. Empieza ganándose al público, eh? Truth be told, uh, I never graduated from college and uh, this is the closest I've ever gotten to a college graduation. Today, Empieza contando una historia para atraer la atención. Lo vamos a ver ahora mismo en lo que es la, eh, la introducción. Y ahora les avisa de qué, en qué va a consistir el discurso. Les voy a contar tres historias de mi vida. La vida. Eso es lo No hay problema. Solo tres historias. La primera historia, en una compañía de dos millones de dólares, cuando me fui tirado. ¿Cómo puedes ser tirado de una compañía? La segunda... Hace un año... There was an amazing publication called The Whole Earth. They put out a final. Y termina, eh, termina hacia arriba con, y, eh, tratando de inspirar a, a, a los alumnos. It was the mid 1970s, and I was your age. On the back cover of their final issue was a photo Stay Foolish. And I have always wished that for myself. And now, as you graduate to begin anew, Concluye con su mensaje. Lo deja claro. El objetivo que él tenía, lo que le quería decir, la conclusión de, de lo que ha dicho es esa. Pues bien, eh, empezamos a hablar de, de lo que es la, eh, la primera parte del, del discurso la introducción. Quizás sea es el momento más delicado de, del discurso y quizás sea el momento más importante. Es fundamental, si quieres que te presten atención, ya sea una conversación, una entrevista, una venta que tú tengas, o una reunión de, de negocios, como una conferencia eh, ante un auditorio que des eh, o en cualquier foro, eh, lo importante es que la gente te preste atención, eh, atraer la atención, que se olviden de otras cosas. Seguramente cuando vas a dar una conferencia el ponente se acerca, empieza a hablar y la gente que se ha encontrado unos a otros pues siguen hablando de pues eh, de cualquier cosa o estás, tienes la cabeza, oye, eh, no sé si ha aparcado bien el coche o cuando salga de aquí a ver a qué hora va a acabar esto porque tengo que ir a recoger los niños. Tienes la cabeza en muchas otras cosas, no estás prestando todavía atención. El, el ponente tiene que llamar la atención, tiene que interesarle, tiene que interesar desde el minuto uno. En los 15, 30 primeros segundos tienes que interesar a la, a la audiencia. Porque si no, si no conectas en esos primeros 15 o 30 segundos, ¿qué es lo que puede pasar? Que no conectes en toda la conferencia, que no te presten atención. Entonces, hay que... Mmm, lo primero, eh, el primer consejo que os doy es no subiros al estrado donde vayáis a hablar y, y empezar a hablar directo. Pararos, ir tranquilos, preparar los papeles, preparar eh, el vaso de agua si tenéis. Ese, ese silencio, simplemente ese silencio, eh, va a llamar la atención. Ya el que está contándole una historia a un amigo va a decir, espera espera un momento, a ver, ¿qué es lo que ha pasado? ¿No? Es una forma de empezar, algo que debéis, a, debéis hacer siempre. Alguien que lo hacía eso siempre es pues, un orador, que lo voy a repetir unas cuantas veces hoy a lo largo de, de mi intervención, que es eh, eh, Obama. Fijaros... Como, antes de empezar, se sube, sube al estrado y se para, ¿vale? My es el discurso de despedida como presidente de los Estados Unidos. Eh, una de las cosas de Obama que también vamos a ver más adelante eh, cómo maneja los silencios, la empatía comunicativa, cómo se dirige a la gente y cómo intenta acabar los discursos eh, motivando a. As a citizen, por all my remaining days, but for now, whether you are young or whether you're young at heart, I do have one final ask of you as your president. The same thing I asked when you took a chance on me eight years ago. I'm asking you to believe, not in my ability to bring about change, but in yours. I'm asking you to hold fast to that faith written into our founding documents, that idea whispered by slaves and abolitionists, that spirit sung by immigrants and homesteaders and those who marched for justice, that creed reaffirmed by those who planted flags from Foreign battlefields to the surface of the moon. A creed at the core of every American whose story is not yet Yes, we can. Yes, we did. Yes, we can. Thank you. bless Habla pausado enfatiza eh, cada, cada frase, enmarca cada frase con un silencio, eh, motiva a, eh, a la audiencia. Es la parte fundamental del discurso, la que más debéis preparar, más allá del, de, del contenido, que obviamente lo que tenéis que decir, pero hay que preparar cómo se empieza a hablar. Eh, no podemos llegar y empezar el, de, de cualquier forma. Eh, eh, por lo general eh, lo perfecto eh, y lo correcto no suelen no, no suelen enganchar ahora os pongo otros, otros ejemplos de formas de, eh, de abrir un discurso lo perfecto y lo correcto no suelen enganchar si yo yo digo eh, excelentísimo señor presidente excelentísima señora rectora eh, excelentísimos señores no sé qué señoras y señores tal, seguramente si se empiezo así eh, en esos Primeros 30 segundos, la gente, pues, en sus conversaciones seguirán con sus cosas y, desde luego, no habré no enganchado. Entonces, es desde el minuto uno, desde que empiezas a hablar, tienes que hacer pom, -pom llamar la atención de, de la gente. Os traigo aquí ejem algunos ejemplos, ¿no? Eh, de un, vías para empezar, para abrir un discurso, bueno, puede ser más o menos recurrente. Puedes empezar con una cita, dando una cita que Celebre por ese Kennedy dijo, no te preguntes qué puede hacer tu país por ti, sino pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Pues bien, Chus, a través del videoblog, ha hecho una pregunta muy parecida, pero con Ciudadanos. Ha preguntado, no qué Ciudadanos puede hacer por él, sino qué puede hacer a él por este proyecto Ciudadanos. Pues mira, Chus, puedes hacer muchísimas cosas. Como mínimo, hacerte simpatizante del partido y recibir toda nuestra información, nuestros boletines. En definitiva, estar en contacto con... Fijaros también cómo... Eh... No me, me meto con su discurso, pero el cómo termina, voy a poner el final, cómo termina el final enlazándolo con el comienzo. ...de sumarte a nuestro proyecto porque Ciudadanos necesita también que tú te preguntes qué puedes hacer por nosotros. Otra forma de hacerlo, no sé si conocéis a este señor de la barba, es Zapata, es un tenor que es de aquí de... Eh, de Granada que se dedica eh, a dar conferencias. Es hacerlo con algo, eh, algo impactante, algo que se salga a coger un, un objeto, un vídeo, una película, eh, un, un sonido, que es lo que él hace, se dedica a la, eh, a la música y, y desde luego llama la atención de, de la audiencia y empiezan a escucharme desde el minuto uno. Yo imagino que sabéis lo que es. Es el latido del corazón de un feto a la sexta semana de gestación más, más o menos. Este concretamente se llama Iñaki y está hecho un toro. Veis que el latido de Iñaki es mucho más rápido que el nuestro. El corazón de Iñaki late más o menos a unas 160 pulsaciones por minuto. Y esto en música tiene una traducción, porque como sabéis la música es melodía, pero también es ritmo. Es un allegro Y por el carácter de Iñaki que está queriendo salir ya, es un allegro vivache. Y ahora escuchad esto otro. Sigue con, con su discurso. Otra, fía, otra vía para, eh, para comenzar, que suele ser muy eh, habitual, es empezar contando una historia. Una historia que puede ser una historia personal, una historia de tu vida, suele ser, eh, pero que tenga que ver con lo que vas a decir, o que puedas enganchar esa historia con lo que vas a decir, o contando una anécdota, eh, algo que te acaba de pasar. Eh, viniendo hacia aquí y he dejado el coche en el parking, antes de dar y viniendo hacia aquí me he encontrado eh, pues con un niño en la calle que me ha dicho no sé qué, que me sirva para de alguna forma no solamente contar esa anécdota sin más tengo que enlazarla con lo que con el desarrollo que voy a hacer es también muy habitual tiene también un problema eh, que, que lo vais a ver cuando cuentas esa misma anécdota eh, muchas veces en diferentes conferencias al final te acaba se acaban pillando y la, y la anécdota pierde credibilidad. Con otro político, hablábamos de Rajoy, hablamos ahora de Pedro Sánchez. Ya saben que hace unas semanas, lo recordábamos al principio, eh, nos dábamos cuenta, revisando sus mítines, que repetía mucho la historia de Juana. Juana al principio vivía en un sitio y luego en otro su historia de ir, era diferente. Pues bien, Pedro Sánchez ha cambiado, ahora ya no habla de Juana, ahora habla de otra mujer. Escuchen. Amigos, amigos, os voy a contar una historia. Ayer estuve en Barcelona, estuve en Nou Barris. para que os hagáis una idea, es un, barrio, es un barrio obrero de trabajadores, se me acercó, la madre de una chavala que se llama Valeria. Valeria tiene 35 años, 35 hace dos días, tres días estuve en Extremadura, y en un acto semejante a este se me acercó una, una madre que tiene una hija de 35 años, la hija se llama Valeria, y me dijo lo siguiente, me dijo que durante estas dos últimas semanas Valeria, su hija, había sido contratada en, una, en un comercio como dependienta con contratos con dos contratos de cuatro horas cada uno de ellos. Y trabaja dependiente dependienta en un comercio. El mes pasado su hija había trabajado 13 horas en un mes y había cobrado 65 euros. Se me acercó la madre de una chica que tiene 35 años que es dependienta y que se llama su hija, se llama, se llama Valeria, se llama... Me parece, que, me, parece que era, me parece que era Verónica, no recuerdo ahora mismo su nombre. Lo que me pregunto es, ¿pero con quién habla esta gente? Pues con Valeria, con Verónica, no sé, depende de los días y de los sitios. En fin, el, la anécdota es, es, un, es una buena herramienta, es recurrente, eh, no siempre es cierta, pero hay que hacerla por lo menos eh, creíble y hay que, hay que procurar eh, variarla un poco. Eh, por último, os iba a dar otro ejemplo de una de apertura. Una este eh, es el club de la comedia. Eh, puedes empezar siempre eh, contando, haciendo una gracieta, contando un chiste, pero eh, incluso en, en intervenciones muy serias el, el público eso lo, eh, lo agradece. Eh, por seria que sea la que pueda ser la intervención, agradece que... Eh, ese momento de, de, de diversión. Pero cuidado con esto, mucho cuidado con esto, porque puedes encontrarte de que la gente no pille el chiste, ¿no? Tú lo, lo tienes muy preparado, pierdes naturalidad, lo cuentas, lo sueltas y la gente, nadie se ríe. Entonces ahí eh, el, el bluff que tienes eh, te va a ser difícil seguir con la, con la... Quiero aclarar una, una duda que están todo, todo el mundo ahí preguntándoselo eh, todo, en todos los lados: en el Facebook, en el Twitter, en el Fotoprix, todos ahí. Pues, de, de todos lados. Yo he mantenido la exclusiva porque quería guardar esto para hoy. Lo he aguantado, incluso en el programa de Ana Rosa casi me derrumbo, pero al final se pues, fuerte. Y de, eh, voy a descubrir hoy, voy a desvelar el por qué es mi nombre artístico, de, porque todo el mundo siempre sabe con nombre es un nombre atrevido, tal, es que igual es muy presuntuoso, pues ya lo digo yo, ¿por qué David, no? Eh... En fin, eh, cuidado, cuidado con empezar con un chiste, hay que tenerlo muy, muy trillado y debe ser, y debe ser más o menos fácil. Eh, nos metemos ya en la segunda parte, lo que es el desarrollo, el cuerpo de la de la exposición. Eh, lo primero que tenemos que hacer es prepararlo. Eh, el adquirente... Eh, el adquirente eh, de la transmisión... A ver, eh, en las transmisiones a título oneroso es el contribuyente, el que, el que, ha, de, el que ha de ser... Eh, o sea, perdón, a ver que me estoy liando que no entiendo mi propia letra. La ley dice que en las transmisiones a título oneroso... Pues nada, no, se le aplica el tiempo que se ha. Eh, eh, la ley dice que en las transmisiones a título oneroso el contribuyente ha de ser el transmitente, eh, a diferencia de las eh, eh, transmisiones a título lucrativo, lo cual tiene su lógica, para después decir eh, que es el adquirente, eh, tendrá la condición de sustituto del contribuyente y no. No os castigo más. Eh, la conclusión es, vayas a hablar de lo que vayas a hablar, eh, prepáratelo. Léelo por lo menos antes, si te dan un papel, oye, tienes que hablar esto, tienes que contar esto, pero léelo, interiorízalo y compréndelo, entiéndelo, porque si no te puede pasar lo que le pasó a, eh, a esta chica. Entonces, eh, la... lo primero, eh, ¿cómo hago? ¿Cómo organizo las ideas? De, de lo... Primero, como os he dicho, tener eh, claro eh, tener claro el objetivo de que voy a hablar. Ahora, me voy a meter en el tema. Eh, lo difícil es pintar eh, una hoja en blanco, eh, distribuir los temas. Yo entiendo que es lo más lo más complicado a la hora de, de hacer un discurso. Hay distintos eh, métodos, el mapa mental, que es el que tenéis ahora mismo en la pantalla, o hacer un brainstorming, puedo hablar de esto, puedo hablar de esto, sobre el tema. No, no sé, quiero hablar, por ejemplo, del COVID pues puedo hablar de las cifras de contagios, de muerte, puedo hablar de, eh, de la inmunidad que se está produciendo, puedo hablar de los medios de protección que tenemos, puedo hablar de las consecuencias económicas que va a tener toda esa crisis. Vale, en cada uno de esos temas tengo otras ideas, otros apoyos, otros datos, tengo estadísticas, lo voy poniendo todo. Una vez cuando tenga todo eso organizado, a partir de ahí decido, oye, pues eh, finalmente... Eh, de este tema, bueno, pues no voy a hablar, o este tema lo incluyo dentro de este otro, tal es organizar mentalmente cuál va a ser mi discurso. Luego, seleccionar como máximo, en una, en una charla que tengas que dar, en una, eh, en una conversación, una negociación, seleccionar, depende del tiempo, esto va a depender del tiempo, pero seleccionar una conferencia de tres cuartos de hora, una hora, eh, no deberíamos exponer más de tres grandes ideas, ¿vale? Y cada una de esas ideas, eh, arg los argumentos que avalan esa idea, testimonios, datos, demostraciones, estadísticas, y cada una de esas ideas tendremos que preparar muy bien cómo la ligo con la siguiente idea, cómo voy pasando de una idea a otra. Si tú haces eso, si tú tienes este mapa mental también, esta estructura de tu... Eh, de tu intervención eh, que primero voy a hablar de esto en segundo lugar, de esto otro aspecto y voy a terminar con este otro eh, si lo tienes en tu cabeza eh, va a ser, el público lo va a agradecer porque lo va a entender así y además se lo puedes explicar al, al comenzar, primero voy a hablar de esto en segundo lugar, quiero intervenir en esto como hacía Steve Jobs en el discurso que he puesto, eso ayuda mucho a la audiencia eh, a seguir os he dicho tres ideas, pero depende también del tiempo que tengas que hablar. Si te dan dos minutos para, eh, dentro de una intervención de carácter institucional, no puedes eh, limitarte a, a las tres ideas. O si vas a intervenir en una rueda de prensa, eh, vas a contar algo y tienes dos minutos, pues también eh, pues manera, podrás contar una sola cosa. Podrás contar, oye, cuál es tu tesis principal, tu idea principal. Y eso y además contarlo sin... Eh, sin, eh, sin vergüenza, claramente, directamente, ir, ir a decirlo, sin irnos por las ramas. A esto hay una, una técnica que todos conocéis también, que es el, el discurso de, del ascensor. Eh, esto es muy útil porque te obliga a resumir en 20 segundos la idea principal de lo que tú quieres vender, de tu negocio. Y tienes que hacerlo además dando...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 Aprovechala. La chica esta que habla, que sale al final, es Antonella Broglia, que era... Eh, la conocí trabajando en Puleva, esta era la CEO de Satchi Sachi, de una, una agencia de, de publicidad. Me la encontré haciendo ahora en, en el vídeo este. Eh, el Elevator Pitch, eh, ¿qué es lo importante? Tienes que dar beneficio, pero no solamente en, eh, porque tengas que hacer el discurso del ascensor, porque tengas poco tiempo. Eh, el problema que tenemos muchas veces a la hora de intentar vender ideas, que nos vamos por, eh, eh, por las ramas, empezamos a hablar de nuestra historia, de procesos, de cómo hacemos las cosas, otras cosas que hemos hecho antes. No sé, si tú tienes, has desarrollado un tratamiento para, eh, frente al al COVID, pues directamente llega y cuéntaselo. Tengo la vacuna eh, contra el COVID, tengo un tratamiento contra el COVID. No empieces a contarle de... Eh, en mi empresa llevamos tiempo investigando el tema de los antivirales y hemos desarrollado tratamientos hicimos un tal contra la viruela colaborando con tal... Con tal. No, vete directamente. Hay que darle beneficio. Cuando tengas que vender algo, hay que, tienes que trabajar el, el beneficio. Hay una... Eh, vamos, esto lo comentaba Luis Basat en... en en un libro que puede tener 30 años, lo tengo lleno de polvo en alguna de las, de las librerías, puede ser que por ahí, por el despacho, esté, esté el libro, el libro rojo de la publicidad. Y ponía una analogía eh, que decía, eh, tú puedes decirle a, a, al cliente, tú puedes decirle a una mujer, dice, oye, mira qué guapo soy. ¿Vale? ¿Le estás hablando de quién? De ti, del producto que le estás vendiendo. Y le estás diciendo que, eh, que eres guapo. O le puedes decir... Te voy a hacer la mujer más feliz del mundo. ¿Qué argumento es más vendedor de los dos? ¿El mira qué guapo soy o el te voy a hacer la mujer más feliz del mundo? Posiblemente todos estaréis de acuerdo conmigo en que es te voy a hacer la mujer más feliz del mundo. ¿Por qué? Porque le estás hablando de él, de ella. Le estás hablando al consumidor, al cliente, a la persona, que, te, a la audiencia. Le estás hablando de ellos, de que les vas a hacer feliz, que es más eh, tangible. Por supuesto, el mira qué guapo soy, estás hablando del producto, estás hablando de, eh, de ti, pues eso pues puede ser guapo o no. Pero es algo tangible, es algo que yo puedo comprobar. Mientras que te voy a hacer la mujer más feliz del mundo, es algo que te estoy hablando del futuro, que pretendo hacerlo, que tengo intención de hacerlo. Pero que a lo mejor, oye, pues fíjate, lo mismo luego pues no nos va como nosotros esperábamos. Pero el consumidor prefiere ir eso. Prefiero ir beneficios. Cuando... Eh, Colón eh, no vende más porque lleve megapels o agentes tensoactivos eh, que fijan la suciedad. Eh, vende más porque, eh, porque, el, porque lava más blanco, porque ahí está el beneficio de, que le da. Eso es de las cosas que, eh, vamos, de, mi primer, de los primeros trabajos, eh, después del Instituto de Empresa, eh, yo empecé a trabajar en alimentos infantiles, en puleva eh, y nuestras leches tenían nucleótidos y nos empeñábamos en hablarle a la gente de los nucleótidos. Y eso no, eso no, al final no vendíamos los nucleótidos. Lo que vendía era el le Tu leva le Al niño le va. Y le va a ir mejor si toma esta, eh, esta leche. Entonces, no olvidéis eso nunca. Cuando queráis vender algo, en cualquier negociación, no solamente enfocarse en el ganar, ganar. Enfócate en el ganar, en, en los beneficios eh, que llegar a un acuerdo contigo proporcionan. Y la tercera parte del, del discurso es el cierre, que es casi tan importante como la, eh, eh, como, como la, la introducción, eh, la apertura. Eh, y hay que intentar que el cierre sea impactante, que haga que se recuerde, que la gente se vaya, de, que, que te recuerde, que se vaya dándole vueltas a lo que le has dicho o que les motive. Depende cuál sea el, el motivo del cierre. Eh, lo mejor, hay un par de, de cosas que, que os digo. es Siempre, en cualquier intervención que hagáis, es terminar antes de tiempo. La típica cosa, oye, ¿qué te ha parecido la charla que ha dado? No, ah, está, está bien, está bien. Quizás un poco larga. Si te dicen eso es que ha sido un coñazo, que ha sido inaguantable. No hay más, no hay más vueltas. Nadie va a decir, oye, oye, me ha encantado, ah, está estupendo, pero me ha parecido muy breve. Pues mejor, si te parece muy breve, tendrás muchas más ganas de volver a escucharme. Tendrás muchas más ganas de, eh, de saber más cosas de, de lo que te quiero contar. Entonces, siempre terminar antes de tiempo, ir atento al, al tiempo de la, de la intervención, al tiempo que tengo, no pasarnos, cosa que es muy habitual... Eh, que lo hacemos todos y en todos los ámbitos, sobre todo si tenemos poco tiempo. Si te dicen que puedes hablar dos minutos, habla dos minutos o habla uno. No intentes terminar con más. Y luego otra cosa que digo, para terminar, otro de los errores que solemos cometer eso es empezamos, te bueno, y para terminar, y sigo hablando un cuarto de hora más. Bueno, pues si no, es, si no terminas, si avisas de que vas a terminar, debes ir pensando en acabar. No enseguida. Hay también, igual que, hay, que había fórmulas para, para empezar, pues también las tenemos para acabar. Lo ideal, terminar con una conclusión. Lo que es la tesis principal que has expuesto, concluyela. Enmárcala, ponla en una frase, eh, puedes terminar también, pues ligando tu intervención al inicio. Como veías ante Albert Rivera empezaba con una cita y luego ligaba el final a a esa cita, o terminar simplemente con una cita de algún eh, de alguien de alguien célebre, o terminar con, eh, con un interrogante, ¿no? Lo que sería el, eh, la eh, Gloria Serra de, eh, de equipo de investigación, pues terminaría de, terminaría de, esa, de esa forma. Eh, y ahora, eh, ¿qué pasaría? Hoy es 15M. Eh, hace cinco años eh, hubo quien tomó las calles. ¿Qué pasaría si cinco años después vuelven a tomar las calles otros. Eh, ¿Dónde estaría usted? ¿Qué, ¿Qué haría? Siempre termina, suele terminar de esa manera. Le deja pensando a la gente o lo que se llama también un call to action. Eh, decirle, bueno, pues esto es lo que nosotros hacemos para esto. Ahora le toca a usted. Ahora a ver qué es lo que, eh, lo que puede, puede hacer. Bien, visto lo que es el cuerpo del discurso, cómo se desarrolla el discurso, vamos a ver algunos otros aspectos de la, eh, de la oratoria. Un poco aspectos relativos al lenguaje, a la forma, a la voz, a los, a los gestos. El primero, el gran secreto de la, de la oratoria de cualquier buen orador es la naturalidad. Si eres natural, si hablas como, eh, como hablas normalmente, como, le, como cuentas las cosas, como si se las contases a un amigo... Eh, posiblemente tengas mucho, mucho ganado. No es fácil, ¿eh? No es fácil cuando te pones delante de 200 personas y, y ser natural. Eh, los nervios, la tensión, el querer hacer las cosas bien, muchas veces pues, te, eh, te atrapan. Aquí tenéis un ejemplo de, de dos antiguos políticos. no eh, Había uno que era más natural que el otro, eh, obviamente, y además era... Dentro de lo que es la comunicación siempre ha sido de los grandes, eh, o ha sido considerado de los, en España de los grandes oradores, era alguien que se hacía entender y el gran secreto suyo era natural, hablaba con un lenguaje muy sencillo, muy simple, todo el mundo lo podía entender, eh, desde la persona que estaba con una azada en el campo, el ingeniero más eh, superior eh, lo entendía perfectamente. Eh, usaba, tenía sus trucos también si recordáis o si podéis ver algún discurso, incluso ahora mismo cuando interviene en, algo, en, en alguna cosa, usa mucho la analogía, ¿no? Siempre cuando tiene que explicar algo que tiene cierta complejidad, pues hace una analogía y lo lleva lo trae a, a eso, conectaba conectaba con, eh, con la con la audiencia Otra persona que habla eh, eh, que habla muy bien y también lo conoceréis, Víctor Víctor Cooper, creo que tenemos un vídeo suyo, sí. Pero si pasa. Hay una fórmula que es esta. ¿Cuánto vales tú como persona? Seis minutos. Se mueve, es dinámico, eh, maneja la voz, los tonos, lo vamos a ver eh, más adelante. Muestra cercanía, eh, habla desde, desde su propia experiencia. Es muy claro, la gente lo entiende. Tampoco nos definen ni por C ni por H. Nos definen por la manera de ser. Por mi mami fantástico, mi papá fantástico, porque me quiere, porque me, ayuda, porque me ayuda, porque juega conmigo, porque se pone de portero. Y así es como nos definen las personas. Nos valoran por la manera de ser. Y el problema es que cuando uno está desanimado, uno pierde lo mejor que tiene, que es la manera de ser. No perdemos ni conocimiento ni experiencia, perdemos manera de ser. Pues voy a poner otro otro ejemplo. Si pasa, hay... De eh de una persona que habla muy natural. Y es un conferenciante habitual, de hecho, eh, vamos, os lo digo, el juez Calatayí. Es una persona que, eh, yo no sé si sigue siendo juez, por supuesto, pero eh, su agenda de, de conferencias, de intervenciones públicas es, es numerosa. Y, y si tiene un secreto es este, la naturalidad. Toda autoridad tiene que tener un derecho coercitivo. ¿Qué derecho coercitivo yo tengo con mi hija? ¿Qué derecho coercitivo tengo yo con mi hijo? Y así nos va. Y así nos va. Hemos pasado del padre autoritario al padre coreano. Y no tengo autoridad sobre mi hijo. Y sin embargo, después tengo la responsabilidad de su educación. Llegamos al segundo escalón. Y en la escuela. Y ha pasado exactamente lo mismo: que es que no tenemos término medio. Hemos pasado de la escuela preconstitucional a la escuela postconstitucional. Hemos pasado de la escuela, tos en pie, recién las filas, nuestras cuadras van, para meta. mano extendida que llegado llegado José. Y ya ni llegaron, no, José, ni... no es que esté siempre enfadado, no, es que es muy vehemente a la hora de, eh, de contar las cosas. Eh, eh, pero fijaros, habla eh, su éxito, es que habla como si le hablase un amigo y la gente le entiende. Lo que la gente valora de él es que lo entienden perfectamente, eh, aparte de esas inflexiones que, que son las, las normales que todos usamos cuando hablamos algo cuando Queremos explicar algo con, con más eh, vehemencia. Un aspecto importante en una intervención, el tiempo. Eh, como os he dicho, hay que intentar terminar eh, antes, de, antes de tiempo y prestar atención al tiempo que tenemos. Si, eh, si nos han dicho... Eh, que tenemos dos minutos, imaginar muchas de las intervenciones en actos institucionales donde hay diferentes ponentes, pues a lo mejor dice oye, mira, aquí en esta foto, por ejemplo, hay siete ponentes, pues tienen que hablar los siete, si cada uno tiene que hablar, eh, pues diez minutos, ya estás hablando de 70 minutos, si hay un, un presentador o no entre los cambios, entre que uno se alarga, estás haciendo una intervención de 90 minutos, que es lo que nos pasa muchas veces. ¿eh? En, eh, yo no sé si aquí os he puesto unas fotos... De, de unos actos, unos premios eh, turísticos que se suelen celebrar aquí en Granada, que se suelen hacer en Los Córdobas, que es un acto eh, muy... Eh, en un entorno, eh, lo que es el Palacio de los Córdobas, precioso, donde yo he asistido unos cuantos años, eh, a lo mejor serán 10 o 12 premios y cada uno de los intervinientes, de los premiados, intervienen. Eh, y además intervienen las autoridades políticas. Eh, de Diputación, del Ayuntamiento eh, o, ni, o de la, de la Consejería. Eh, y la verdad, cuando está en un acto de estos, bueno, pues yo no sé quién, quién organiza estos actos, quién dirige estos, estos eventos. Yo, por lo menos, cuando nosotros los hacemos, eh, adv advertimos a la gente de que se limiten, que eh, solemos dar poco tiempo, porque la gente lo que quiere, ¿en qué, ¿en qué creéis que está pensando una persona que lleva hora y media sentada en, eh, en una silla escuchando un discurso tras otro y donde los discursos son eh, más o menos todos iguales. ¿En qué estás pensando? A ver, ¿cuándo acaba esto? Y me, nos, podemos tomar la cerveza. Joder, que tengo una sed, que hace un calor esta noche. Estamos pensando en eso y entonces de repente ves que sube otro nuevo ponente y que, eh, y que va a agradecer su premio y que hace así, se mete la mano en la chaqueta y se saca cuatro folios. Entonces, dices, joder, que nos va a leer los cuatro folios, pero por Dios, ¿cómo puede ser eso? Pues, ¿qué agradecerías? Pues, que agradecerías a alguien que llegase a coger el premio y que dijese, eh, pues, pues muchas gracias y se lo agradezco a toda mi familia y tal, y ya está. Porque todos dicen lo mismo, se lo agradecen a un ayuntamiento, se lo agradecen a su familia, o te cuentan una historia, pero las historias son siempre las mismas. Incluso los políticos, cuando intervienen, si tú sabes lo que vas a decir, si el discurso es perfectamente previsible. He puesto también una, aquí al final una foto de la, eh, de, de la gente sentada en primera fila, porque tú, ante esto, si te sientas por detrás, te puedes levantar, haces así, te pones el teléfono aquí en la oreja, ah, que me están", como si te estuviesen llamando y te vas y te quitas de en medio un poco y te despista de esto, pero hay gente, claro, los, que están, los políticos que están en primera fila dicen, Oye, pero lo que, lo que van a tener que... Eh, eh, que aguantar. Y estos, y estos no se pueden mover, ¿no? Pues eso eso acojona. Eso eh, desde luego es... Lo que tenéis que tener en cuenta a la hora de... Eh, si os toca intervenir, es pensar en el número de personas que tienen que intervenir y si te han dado dos minutos, limítate a esos dos minutos. Y di lo que, algo que quieras decir. Eh, no decir algo, porque porque tienes que decirlo. Es que tengo que tengo que decir algo. No, no, no, no. Tienes algo que decir. Y eso es lo que tengo que contarlo. Y si solamente tengo dos minutos, voy a intentar hacerlo en uno. Y lo voy a decir, dejar mi mensaje en esa audiencia y dejarlo eh, correctamente. Otro aspecto importante, el tono. Tenéis aquí otro discurso con cambios de tono bastante que hacemos una cosa distinta cuando estamos en el gobierno a cuando estamos en la oposición. Y yo digo, propusimos, prometimos desde la oposición e hicimos desde el gobierno la sanidad pública, la educación pública, la ley de dependencia, la ley de lucha contra la violencia de género, la ley de igualdad entre hombres y mujeres, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, la ley de memoria histórica, la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo, ¡el final del terrorismo eterna! ¡Tuvieron unas siglas que fueron los del Partido Socialista Obrero Español! Así que ninguna lección al PSOE. ¡Ninguna! A esa era un poco, ¿eh? Se ha pasado, se ha venido arriba, el tío se ha puesto a, eh, a gritar, pero lo importante es... Si habéis visto cómo empieza a hablar y cómo va evolucionando, cómo va subiendo el tono, cómo va variando el tono, el volumen, la velocidad, todo eso. Eh, lo que hay que evitar sobre todas las cosas es el monotono. Eh, es mucho, es mucho mejor esto, a lo mejor, que cuando este mismo señor se pone los sábados a, a, a darnos una, eh, una rueda de prensa. Ese tono paternalista que es mucho más eh, uniforme. Bueno, pues escuchas mucho, te hace... Eh, es mucho más fácil escuchar no repro... esto que... Eh... Yo que Mariano Rajoy no me llamaba. No, eso eh, Evitar siempre el monótono. La, la voz tiene riqueza. usar Cambios, volúmenes, eh, énfasis, eh, eh, variar el tono, la velocidad, eh, todo eso. Todo eso enriquece el, el discurso. Una herramienta muy importante, eh, los silencios. Cuando quieras enfatizar algo, cuando quieras enmarcarlo, cuando quieras destacarlo, haz un silencio, una pausa antes de, de contarlo. Luego no, cuéntalo. Eso, como os he dicho, lo hacía, eh, lo hacía Obama. Si quieres dar importancia a una idea, si quieres enmarcar esa idea, que, que se note, eh, que es eh, subrayarla, ponerla en negrita, ponerle cuatro subrayados a la hora de hablar, haz un silencio, antes y después, pero no un silencio de quedarte callado eh, y a lo mejor liarte a mirar los papeles, que la gente puede decir, bueno, se ha perdido, se ha despistado. No, cuando hagas un silencio, mira a la audiencia, mira a un lado y a otro de la audiencia. Mueve la cabeza. Y dice: Sí, sí, sí, señores, esto. Eh, eh, os decía antes que Obama era alguien que manejaba los silencios. Tuvo un maestro eh, que fue este, el Matthew Luther King. Mirad de los discursos más famosos de la historia. Os pongo solamente un momento, pero eh, para que lo veáis: el, el tengo Hafadin. Silencio. That all men are created. ¿Habéis visto? ¿De quién aprendió Obama? Hace lo mismo, enfatiza esas, eh, cada una de, de sus frases. Otra cosa importante en un, en un discurso, eh, en cualquier intervención. Es, tienes que hacerla divertida, eh, tienes que hacerla entretenida, tienes que intentar que, que la gente lo pase bien. Aunque sea una conferencia técnica, porque tiene que ser aburrida? La gente tiene, que, cuenta, tiene que, que, bueno, que escucharte con interés y lo va a hacer mucho más si, si además se, eh, se divierte. ¿no? Aparte de esa naturalidad, la cercanía que hemos dicho antes, contar anécdotas, contar... Contar historias, historias que sirvan para, eh, para lo, que, lo que estoy contando. Este es Emilio Duró, que es también conferenciante de, de, de mucho éxito, que lo maneja, lo maneja bien. Vale, empecé a trabajar cosas que supongo que os gustarán, pero ya, ya me he hecho mil veces, los que estáis. Es, es que cada uno tiene la cara que se merece, ¿vale? Es decir, que si el, tiene, el que tiene cara tonto es tonto. Y cada uno tiene su estilo a la hora de. Comunicar. Estoy diciendo muy en serio, no, no, a lo que la gente no toma broma, yo lo digo en serio, Estuve, ¿no? porque ¿qué, qué es éxito, eh? tenía una poesía aquí, que dice que éxito a los tres años es, es no hacerte caca y piz encima, pues a los seis años eh, recordar lo que hiciste en el día, eh, a los, no sé, a los doce años tener muchos amigos, a los 20 años tener relaciones sexuales, eh, a los 22 años tener carnet de conducir, a los 30 tener dinero, a los 50 tener muchísimo dinero, y luego la vida va para atrás. A los 60, pues coño, pues tener relaciones sexuales. Eh, a, a los 70, pues tener carne de conducir. A los 80, tener muchos amigos. A, a, a los nove y a los 90, no hacerte un encima. Es decir, que, que, que es, es básicamente un círculo. ¿no? Entonces, lo que trataré de explicaros, muchísimas pues, gracias. ¿Vale? Otra cosa importante, hacer la conferencia dinámica, si podéis, o la intervención, si podéis hacer, sobre todo esto a la hora de dar eh, clase. Eh, si podéis hacer dinámicas, que la gente participe, el preguntar a la gente, el usar los nombres propios, el, el moverte también, el no estar quieto en el estrado, sino moverte por la sala, eh, interpelar a la gente. Llama la atención lo hace más dinámica. Hemos visto, entonces, a, aspectos de, la, de esas intervenciones públicas que podemos hacer que afectan a la, al lenguaje, a, a la voz y eso, pero hay también otra, otra parte, el lenguaje con corporal eh, que es tan importante como, si no más o más importante, por el que transmitimos mucho más. Hay gente que lo domina mucho más. Quizás, aquí os traigo políticos, eh, quizás porque son ellos quienes tienen que prestar por su profesión, porque le va el pan en ello tienen que prestar más atención a esto. Pero mm, esto es importante para cualquiera que intervenga públicamente. El manejo de las manos, abrir las manos, mostrar las palmas... El, el mirar a la audiencia, el evitar algunos, eh, algunos tips, eh, hay algunos de estos que son más cercanos a verdad, algunos son más hábiles, otros son, son más torpes. Os traigo un, un ejemplo de otro político español ya antiguo, que, que desde luego era el maestro de, de todo esto. Y fijaros que es un discurso que da sentado. Este lo he cogido en mala, mala cara... Eh, ¿Qué está ocurriendo en Algo insólito. Hay partidos que se califican de constitucionalistas. Y yo respeto que esa autocalificación sea verdadera. Estos partidos se acercan entre sí a buscar algún tipo de acuerdo. No, se insultan. Y entonces ellos a quién miman los de la izquierda constitucionalistas progresistas. Miman a los al extremo de la izquierda, y los constitucionalistas conservadores miman al extremo de la derecha. Eso es incomprensible. ¿Por qué se entienden tan fácilmente el PEP? Mirar el lenguaje simple, cómo lo maneja, eh, cómo las manos, a pesar de estar sentado, eh, su lenguaje corporal, cuáles son los gestos que hace, cómo varía el tono eh, también... tomará iniciativa y el otro no puede decir que no, aunque le gustaría decir que no, pero que voy a hacer. Es que se ve la metáfora, se ve, eso no es te va a pasar. Y eso es un drama. Eso es un drama. Entonces, ¿qué nos queda? Aquí, en este país es que es autodestructivo. ¿Qué nos queda? Que los separatistas nos salven. Que no voten, que no se abstengan los separatistas. Y empezamos de nuevo. Bueno, ¿Qué es eso? Pues el... El resumen eh, de todo lo vais a ver aquí con, eh, con un discurso de, eh, de Obama que os lo, os lo pongo y con, con esto un poco eh, acabamos. Hay un par de cosas, de matices que quiero deciros, pero es que digamos es el orador que eh, compendía todas estas habilidades de las que de las que hemos hablado. It doesn't matter who you are, or where you come from, or what you look like, or where you love, it doesn't matter whether you're black or white, or hispanic, or Asian, or native. Está empatizando con la audiencia, eh. Y ahora también las frases, que son cortas, muy cortas, son, usa frases cortas, un lenguaje muy sencillo. American, or young, or old, or rich, or poor, able, disabled, gay, or straight, you can make it here in America. varía el ritmo de eh, el tono de la conversación I we can seize this future because we are not as as our politics suggest. we're not as cynical as the believe we are greater than the sum of our ambitions and we remain more than a collection of red states and, blue states. We are, and eh, estoy estoy con vosotros en que es un, eh, que es un mitin político y posiblemente ninguno tenemos intención de dedicarnos a la política no sé es eso pero de ahí podemos aprender cómo se maneja cómo se maneja un, a un auditorio quizás eh, pues eso es más exagerado es son seguidores, gente que te enardecida y eso, pero tenemos muchas cosas. Observando a estos, que son los profesionales también, de la no de la política solo, sino también de, eh, de la comunicación en público, tenemos cosas a atender. Quería hacer mm, dos cosas que me he dejado para el final. Una que es muy importante en la, en, en la labor de comunicación de una pyme. Eh, ¿Cómo atendemos a los medios de comunicación? Muchas veces... Eh, nosotros quizás no estamos en disposición de poder hacer grandes campañas de, de, de publicidad que llegue a todo el mundo. Necesitamos a los medios de comunicación que cuenten nuestra realidad, que cuenten nuestro discurso, si queremos que nuestro discurso llegue a, a una audiencia, en la audiencia que, que nos interese. Entonces, a veces tenemos una oportunidad de, de atender, eh, de que los medios de comunicación nos, nos atiendan. Prestar... Eh, mucha atención. Ese es el momento, es un momento muy, eh, muy importante y poneros en su lugar, poneros otra vez en el lugar de la audiencia de, del medio de comunicación. El periodista no tiene por qué saber eh, lo que tú sabes eh, sobre, eh, sobre salud, sobre cualquier, la materia que le, que le vayas a contar. No tiene por qué tener los mismos intereses. Hay que traducirle esa información, hay que dárselo esa información masticada. Eh, y hay que hacerlo, y hay que hacerlo seguramente muy poco espacio de tiempo. Eh, si tú llegas y dices, oye, voy a dar una rueda de prensa porque es que hemos desarrollado la nueva vacuna. En mi, en mi, en mi Instituto de Investigación hemos desarrollado una nueva vacuna, ¿vale? Eh, para frente al COVID. Pues fíjate que es importante ahora. Pues te van a escuchar a lo mejor los primeros diez minutos. A partir del minuto 10-15 tendrás... Hay que darle también, hay que pensar en ese término de beneficios. Y luego, procurar darle, no solamente cuando deis un discurso a medios de comunicación, primero pensar en ellos a la hora de hacer el discurso, pensar que necesitan algo que sea relevante, algo que, sea, eh, que no sea habitual. Hay una, eh, una frase que dice, si tú sales todas las mañanas, vas a trabajar, eh, eh, trabajas y vuelves a casa, no ha pasado nada. No eres noticia. Si sales a trabajar, te cae una baceta encima, ya eres noticia. Tiene que pasar algo que sea inusual, algo que sea relevante. Y se si lo tienes que destacar, y casi le tienes... Si quieres que te lo ponga como titular, dáselo como titular. No solamente prepara el discurso, prepara luego una nota de prensa para dárselo a los periodistas. Si tenéis oportunidad de intervenir en algún acto donde va a ir la prensa, preparad luego. Procuraros. Procurar conocer también quiénes son los periodistas, quiénes son los que, eh, los que escriben. Ponérselo fácil. Eh, y, y quería acabar simplemente hablando de una parte del discurso que a mí no me gusta mucho porque pierde mucha naturalidad, mucha fuerza. Un discurso que es el discurso escrito. Hay gente, como el rey, pues que a la fuerza lo tienen que hacer. Sin un discurso escrito esa pérdida de naturalidad te impide conectar con, eh, con el público. Eh... Pero, en fin, si, si, si, si alguna vez lo tenéis que hacer por lo, lo relevante del acto donde estáis y te piden que, que sea el discurso escrito o, o simplemente porque no os veis capaces de llevar a cabo eh, ese discurso, pues eh, prepararlo, interiorizarlo. Eh, incluso puedes marcarles, oye, pues voy a hacer una pausa aquí eh, no intentéis, lo mejor es que si lo tienes interiorizado lo digas con, con naturalidad pero si a, a, si a pesar de eso vais a leer el discurso, marcar las pausas marcar lo que queréis eh, remarcar, intentar todo eso que hemos visto, inflexiones tonos, eh, llevarlo a cabo y lo que, y por último y ya con esto de verdad que acabo y como conclusión eh, de, de todo lo que es que os he contado os pongo esta frase de, de Platón y os recomiendo que cuando, cuando habléis cuando habléis en público, cuando tengáis alguna intervención, lo hagáis porque tenéis algo que decir. Os lo he comentado a lo largo de mi intervención. Que lo hagamos porque tenemos algo que decir, no por decir algo. Que en muchas ocasiones simplemente intentas llenar un hueco. Es que me han dicho que diga algo. No, pues si te han dicho que digas algo y no tienes nada que decir no digas nada. Pues muchas gracias. Eh, y si y si existe, si tenéis alguna pregunta o queréis que comentemos alguna cosa, yo no, no he visto como la pantalla, voy a dejar de compartir. Sí, yo no he podido ver el, el Muchas chat. gracias. Ha habido un, uh, una preguntilla en el chat o... Eh, sobre la vehemencia. Preguntaban si, si eh. ser vehemente era algo contraproducente. ¿Perdón? ¿No me oyes? ¿Me oyes ahora? Sí, ahora sí, ahora sí. Dime. Ah, perdona. Que había una persona que preguntaba en el chat que si ser vehemente eh, era algo contraproducente. No, depende de eh, dónde donde, hagas esa veh vehemencia. Eh, la vehemencia, cuando nosotros creemos algo, cuando exponemos algo en lo que creemos, seguramente... Eh, nos expresamos con mayor vehemencia, ¿no? Eh, entonces, eh, cuando hablas con un amigo, cuando algo te emociona, cuando algo te cabrea muchísimo, eh, lo dices con mayor vehemencia, incluso levantas la voz, gritas, gesticulas más. Eh, bueno, eso es, es, es normal. Entonces, eh, malo no, todo lo contrario. Si es natural, todo lo contrario. Lo que no es normal, eh, el, bueno, o sea, esas subidas súbitas de tono, el aplicar la vehemencia de repente sin motivo, que no te ha ido, eh, que no te ha ido, eh, que el, el tema por el que estábamos hablando te ha ido metiendo, te ha ido, eh, te vas, va subiendo el tono, pero va subiéndolo poco a poco conforme vas hablando de eso. No de repente, de repente estoy hablando eh, con un tono normal, estoy hablando muy bajito, estoy dando como una, con, eh, haciendo con una confidencia, algo dice y de repente me pongo a gritar, ¿No? Esas cosas la gente dice, eh, ¿qué pasa? Que, este tío está loco, ¿no? Eh, en fin, estoy viendo algunas, algún, eh, me, me ha abierto el chat, eh, me, alguien me ha dicho que me, se me vuelve a escuchar muy bajito. Lo siento, si no... Sí, eh... No sé por qué, después de acabar un vídeo, eh, al acabar un vídeo y tú hablabas, había ahí un tiempo que se te oía un poco más bajo y luego volvía. Debe ser cosa de la configuración o lo que sea. Pero vamos, en general yo creo que se ha oído. Sí. Eh, me, alguien me echa de menos a, a, a Rajoy. Eh, lo, lo podía haber puesto... Yo he intentado, de verdad, eh, no... no eh, que mis opiniones sean sobre la... la no, no he intentado que, que ninguno de los vídeos hubiese una eh, consecuencia o una derivada política de eso. He intentado ser... Por supuesto que tengo, tengo opiniones y además, eh, si me permitís, de Rajoy la tengo muy buena. Lo hubiese puesto, pero no es un gran orador Bueno, era un gran parlamentario. Eh, yo creo que era un gran parlamentario, pero no es. Yo no sé si lo he echado... La próxima vez lo pondré. Desde luego, además... Lo que sí es... Sí que tengo algunos vídeos, pero un poco, es un poco de coñas por los por los errores que, que ponía. Pero era, era, eh, no, es, no era tan habilidoso como puede ser Felipe González, podía ser, pero yo recuerdo eh, una toma de posesión de ministro de Rajoy, no sé si era como ministro de Educación y Ciencia, cuando eh, fue a tomar posesión se sacó unos papeles y dijo, pues aquí... Eh, viniendo en el coche he tomado unas notas sobre lo que quería decir en la toma de posesión dice, pero es que no entiendo mi letra ahora mismo, ¿no? Empiezas de esa forma tan tan natural, bueno, pues te ganas al público, te ganas a, a la audiencia ¿sabes? Eh... Hablaba, hablaba por aquí Antonio de, de si recomendar alguna lectura yo eh, con respecto a lo de la adicción hablar en público, etcétera cuando doy alguna, alguna charla de sobre dicción y hablar en público, sí que menciono bastante a Rajoy. Eh, sí, sí. <ríe> os recomendaría el, el libro de estilo de la SER. Está muy bien con muchísimas recomendaciones de cómo hablar, de cómo impostar la voz, de ejercicios de respiración, de cómo hacer una buena cadencia para que la gente te entienda perfectamente. Lo recomiendo bastante. Es un libro que tiene ya un tiempo pero que está muy bien escrito. Sí. Vale, yo, si me permitís, por, por hacer un poco de patria... Hay un granadino que es José Ballesteros de la Puerta, eh, que tiene un, un libro eh, editado por temas de hoy. Es un manual muy sencillito que se llama El Puzzle, eh, que es un manual de, para ser un buen comunicador, eh, para hablar en público, eh, y es eh, él es conferenciante habitual de estas cuadras de conferenciante tipo Thinking Heads y, y todo esto. Él suele tener muchas intervenciones y ahora, en, durante el confinamiento, está interviniendo. Se llama, es la editorial es Temas de Hoy y es el libro se llama El Puzzle y es José Ballesteros de la Puerta, que es de aquí, de Granada, de la Zubia. Eh, más cosas, Oscar. Que... He, he puesto por ahí el enlace para donde el libro. Ah, estaba escribiendo. Ah, oye, vale. qué rápido eres. De verdad. De verdad, oye. Bueno, eh, digo. Si hay yo... alguna pregunta o alguien quiere que directamente abra el micro y pregunte a Antonio, sin problema, ¿eh? No tenéis por qué hacerlo en el chat si no queréis. Además, lo preferiría. Porque no, no, no sé si me. Eh... No sé si hay alguien que quiera preguntar algo. Hola, buenos días, ¿se me escucha? Sí. sí, sí, te escucho. Bueno, gracias, Carlos. Eh, yo he sido de la vehemencia. <risa> es de la pregunta de la vehemencia, ¿vale? Sí, bueno, eh, una, un tema que muchas veces me encuentro con muchos amigos tienen problemas, yo también de vez en cuando, dependiendo de la, de la persona a la que te dirige, de romper el hielo con un empresario que quiere, ¿vale? ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo romper ese hielo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo dar el salto a ofrecerle tu servicio a, a que te compre, ¿no? Ese momento, justo en ese momento en el que no te conoces, que tú no lo conoces y romperlo ¿cómo, ¿Cómo recomiendas que se haga la mejor forma hacerlo? Vale. Eh, desde luego, lo primero que te digo, José Carlos, nunca eh, por un método tradicional, nunca lo eh, algo que si yo te diese un consejo que tú lo, eh, lo guardas y dices, haz esto, eh, sí, lo voy a hacer, ¿eh? no, no estoy diciendo, pero nunca algo que sea eh, establecido. Si te digo, cuenta un chiste. O cuéntanos, sé o es mejor que hables de tal, o que hables de cualquier cosa. Eh, yo sería natural. Y si estás nervioso, lo puedes decir. Y si estás, eh, o si estás preocupado, discúlpame, es que estoy preocupado porque he tenido, cuentas una cosa, siempre en cualquier intervención, en cualquier relación de negocios, eh, tú no llegas a ver a un cliente o un proveedor se sienta contigo y empezáis a negociar desde el minuto uno, no, venga, vamos, que tenemos eh, 20 minutos de, de reunión, venga, vamos a empezar, no perdamos tiempo. No, siempre eh, se, hay una interacción social. Eh, tú cuando llegas a ver a, a un cliente, pues a lo mejor, pues si le ves el marca encima de la mesa, pues dices, coño, pues este tío es del Madrid no y además le gusta el fútbol pues eh, pues a lo mejor le puedes hacer algún comentario, le ves una foto que tiene con los niños, oye, ¿qué tienes? ¿Niños chicos? No sé qué. Pues Joder, yo también, no sé qué, estamos... Eh, ¿Qué difícil es ahora esto? ¿Tú qué haces? En Bien, intentas eh, acercarte un poquito, ¿no? Eh, al final es poner barreras al no. Si no hay una interacción social, me es mucho más fácil decirte que no. Si ya eres un tío que eres una persona que es simpática, que... Eh, que me habla eh, cercana, me costará decirle que no. Es poner esas, esas barreras. Yo no te daría... Si hay un secreto, intenta ser natural. Intenta, ser, eh, intenta hacerlo de manera eh, natural. Sé que no siempre es fácil y, y muchas veces cuando mm, el asunto de la conversación que tenemos es muy importante a lo mejor para, pues, para mi empresa, para mi negocio... También toda esa. Eh, la importancia de ese, de ese momento puede embargarte un poquito y puedes perder naturalidad, pero, pero yo lo. Eh, intenta re, eh, recuperarla. Y cualquier otro secreto, eh, como decía, el, no hay mayor halago, mayor lisonja que, eh, que hablarle de, de uno mismo, hacer que te hable de uno mismo. Si tú quieres. Eh, cuéntale, si le ves un título de, ah, tú estudiaste en la Universidad de Harvard, oye, qué bien, no, eso tiene que ser difícil, cuéntale, deja que él te hable, él te va a hablar. Ah, oye, veo no sé qué. Observa un poco el, el campo de batalla e intenta apoyarte en algunas cosas, deja que él hable de él, deja que la persona hable de, de sí misma, somos muy un poco egocéntricos, todos tenemos ese... Ese puntito. Si le hacemos hablar del otro, nos lo estaremos ganando. Escuchando solamente. Muchas eh, gracias. Han preguntado aquí en el chat, no sé si lo ve Antonio. Eh, dice, te lo leo, a la hora de comunicar ciencia, ¿dónde ponemos el límite entre el mensaje atractivo y la mera venta de humo? Ahora, por ejemplo, en mi opinión con el tema COVID, los mensajes que se están lanzando sobre posibles innovaciones pueden ser bastante contraproducentes por la pérdida de credibilidad ante la sociedad a largo plazo. Eh, evidentemente, el mensaje más atractivo que puedes darle al a ciudadano normal es que has encontrado una solución a, eh, al tema COVID. Pero obviamente, eh, no es... Eh, eh, puede ser, a día de hoy, puede ser que estés intentando eh, vender humo. Eh, yo lo que digo es que cuando comuniques en ciencia, la ciencia no hay que hacerla eh, entendible solamente para los, los científicos. Eh, vosotros sois gente de ciencia y podéis, podéis entender la habilidad. Eh, y además, los grandes científicos, eh, los que han destacado públicamente como comunicadores, como comunicadores dentro del mundo de la, eh, de la ciencia, eh, son gente que sobre todo ha tenido habilidad para explicar las cosas eh, y para hacerlas atractivas y sobre todo para que la gente, eh, nada puede ser atractivo si no lo entiendes. Eh, un chiste no te hace gracia si no lo entiendes. Eh, yo, mm, bueno, intentaría... intentaría traducir, intentaría enfocarle, eh, intenta dar un beneficio cuando, eh, con lo que quieres contar. Yo he trabajado con eh, en Puleva, no sé si recordáis, estoy hablando de campañas de hace más de 20 años de comunicación, no sé si recordáis el doctor Bartolomé Beltrán, que salía en Antena 3 y llegaba a tener algún programa y creo que todavía sigue con, eh, con algún programa. Este señor era ginecólogo. Eh, y era un señor muy, sobre todo, muy entretenido era un comunicador, más que, más que ginecólogo, pero con, en su condición, de, de, eh, bueno, de médico, eh, era, eh, entendía, entendía esas cosas, pero era capaz de, de traducirlas a la, eh, a la población. Ha sido su, su gran baza. El límite, ¿dónde está? Eh, yo apostaría siempre, si, si quiero comunicar algo... Eh, hacerlo de manera en, si, entendible, por lo menos. Eh, si es posible hacerlo atractivo, muchísimo mejor. Pero que me entendiesen, por lo menos. Y es muy importante eso, por ejemplo, de cara a los periodistas. Pensar que somos pymes, pero tenemos cada pyme tiene una marca. Y una marca eh, se construye como los pájaros construyen un nido. De la misma forma... Ramita, ramita, acción, acción, intervención, intervención. Eh, si yo hablo y hablo entre una audiencia de cuatro, está muy bien, hay cuatro personas que saben algo más de mi empresa. Si la audiencia es de 400, muchísimo mejor, porque hay más personas que saben lo que, eh, lo que yo hago. Pero si me ponen una página en ideal, eh, no como publicidad pagada, sino como un artículo eh, contando lo que, lo que estoy haciendo, eh, lo, lo que hacemos en mi empresa, me van a ver 150.000 personas. Entonces mi, empieza, mi empresa empieza a ser más conocida. Hay que buscar eso, pero para eso eh, tienes que interesar al periodista. Si tú le vas a, a contar eh, tu investigación y cómo estás... Eh, cómo habéis conseguido hacer permeable eh, la membrana de la mitocondria y tal? pues posiblemente el periodista, como se va a perder en el minuto uno, pues no te va a prestar mucha atención y va a decir que unos investigadores muy interesantes están eh, trabajando tal o cual cosa, de, pero no, no te, va, te va a dar una esquinita. Si tú conoces al periodista, si, si puedes interactuar con él, si eres capaz eh, de que el periodista entienda. Eh, lo que tú estás haciendo. Y para eso necesitarás traducírselo, hacérselo tangible y darle un beneficio. ¿Vale? ¿Qué beneficio tiene todo lo que estáis trabajando? ¿Qué traducción tiene eh, frente, a, frente a la población normal? Yo he trabajado mucho en Puleva. Había un departamento de I+.D. muy potente. Que luego fue Puleva Biotech, eh, luego Bioser Life y, y esas cosas. <risa> si había algo es que entre la gente de I +D y la gente de marketing teníamos relación. Hablábamos. Es muy peligroso un investigador eh, que no mira al mercado. ¿eh? Un investigador, un científico que no mira al mercado. Es, yo creo que es muy difícil hacer ciencia sin mirar al mercado, sin saber lo que la, eh, la gente necesita. ¿Cuáles son las necesidades? ¿Qué es lo que le preocupa a la gente? Simplemente desde el afán... Eh, de, del logro de la publicación eh, en tal o cual revista de mayor o menor impacto, eh, los investigadores tienen que salir a la calle, tienen que ver el mercado y tienen que tener relaciones con la gente que entiende bien el mercado, que es la gente de marketing. No sé si me he enrollado mucho en otras cosas, pero, pero bueno, más cosas. La ciencia tiene que ser entendible y real, soportada la de datos. Por supuesto que sí, entendible y además eh, sostenida por los datos, por evidencias. ¿Más cosas? Aquí en el chat no hay más. Si alguien más tiene una pregunta, quiere abrir micro. Pues nada más, ¿no? Pues nada, Antonio, ya está. Terminamos entonces. Muchísimas que, gracias. No, gracias a vosotros por, por invitarme y que... Y que cuando queráis, podemos seguimos hablando de, de, de ciencia y de, y de salud y de y comunicar eh, la comunicación en el mundo de la salud, que tiene su, su tiempo. ¿Vale? Y efectivamente, si hay eh, demanda, podemos organizar una más específica o ampliando un poco algún aspecto o lo que sea. Y, y claro que sí, contamos contigo, Antonio. En cualquier caso, eh, yo... El, eh, con vuestro permiso es que olvidé eh, poner mi, una diapositiva final eh, que suelo emplear con el correo electrónico mío y, y el logotipo de comunicar pero os lo pongo en el chat ese es mi correo electrónico a abosa@comunicar.com.es ahí si cualquiera eh, en privado quiere comentarme cualquier cosa estaré encantado de, de atenderle vale ¿Lo has puesto en el chat? Que no lo veo. Lo he puesto. Eh... Ah, bueno, dice en privado, lo he puesto en privado. Eh... Ah, dale, dale a todos. Eh... A ver. Ah. ¿Eh? Perdonadme. Es que. Eh... Lourdes. Ah, Oscar Wessler lo ha puesto. Oscar, ¿te importa poner? Porque no sé cómo. Ah, todos aquí. Vale, vale, vale. Lo vuelvo a poner para todos. Pues nada más, que espero que estéis todos bien, que sigáis bien y que hoy nos digan que el lunes podemos pasar a fase. la fase 1 y que pronto nos vemos en la tercera fase. ¿no? Exacto. Pues muchísimas gracias, de verdad Antonio, ha sido muy interesante. Esperemos que para, para el resto de empresas y de asistentes también lo haya sido. Por lo que están poniendo aquí en el chat, yo creo que sí. Así es que nada... Muchas gracias a todos vosotros, ¿vale? Seguid bien. Gracias a todos los que habéis conectado. Hasta la próxima. Hasta la próxima, adiós.